Hola y bienvenido a un nuevo video. En este video ayudaremos a Serge y a Steffi a entender el funcionamiento del panel solar. Acompáñame a ver. El elemento principal del sistema fotovoltaico es el generador, el cual se conoce como panel solar. Pero antes de hablar del panel debemos saber qué es una célula o celda solar. La célula solar se encarga de convertir la energía solar en energía eléctrica por medio del efecto fotovoltaico, que es la propiedad que tienen algunos materiales de producir una corriente eléctrica cuando la luz incide sobre el material. La producción de corriente eléctrica depende del nivel de iluminación, es decir, a medida que aumenta el nivel de iluminación, aumenta la cantidad de corriente producida. El panel solar, o también conocido como módulo solar, Está conformado por varias células solares, que se conectan eléctricamente, luego son encapsuladas y montadas en una estructura. Para conocer el comportamiento de un panel, se realiza una curva de corriente versus voltaje, que tiene la siguiente forma. En el eje horizontal vemos los valores de la letra V, lo que corresponde al voltaje, y en el eje vertical vemos los valores de la letra I, que corresponden a la corriente en miliamperios. Observamos que, para cada medición de voltaje de salida del panel, tenemos una medición de corriente de salida. La idea es utilizar el panel en el punto donde la multiplicación de voltaje por la corriente tenga el mayor valor posible. Dicho punto se conoce como punto de máxima potencia. Si el panel trabaja en el punto de máxima potencia, se extrae la mayor potencia posible al panel que es lo deseable para no desperdiciar energía. En el módulo 4 hablaremos más sobre las gráficas de corriente versus voltaje y sobre el punto de máxima potencia. Los paneles solares se encuentran construidos principalmente por semiconductores de silicio. Pueden ser monocristalinos, policristalinos o amorfos. Estos se pueden diferenciar por dos características, la eficiencia y el precio. El monocristalino es muy eficiente, pero muy costoso. Por otro lado, el policristalino tiene una eficiencia un poco menor, pero asimismo su precio es más bajo. Y por último, el amorfo tiene una eficiencia mucho menor y es recomendado solo cuando hay mucho espacio para ubicarlos, ya que su tamaño suele ser un poco más grande para así suplir la diferencia de eficiencia que tiene con los demás. Ten en cuenta que cuando hablamos de eficiencia nos referimos al desempeño que tiene el panel solar a la hora de convertir la radiación del sol en energía eléctrica. Los paneles también se pueden clasificar en rígidos y flexibles. Los paneles rígidos son los que comúnmente se utilizan en los sistemas fotovoltaicos convencionales, como en las granjas solares o para brindar energía en casas y edificios tienen mayor eficiencia que los flexibles, pero más delicados ya que por ser rígidos se pueden dañar fácilmente. Los paneles flexibles son aquellos que se pueden doblar, adaptándose fácilmente a cualquier lugar, como el techo de un carro o incluso en ropa inteligente, como abrigos que pueden cargar tu celular. Este tipo de panel es más económico que los paneles rígidos, pero menos eficientes. A lo largo de este curso utilizaremos el panel solar policristalino. Muy bien, te esperamos en el siguiente video.